En agosto de 2006, justo antes del comienzo de su último año de secundaria, un grupo de chicas conducía por su ciudad natal de Worthington, Ohio. Aquella noche aburrida se volvió mucho más emocionante cuando decidieron visitar lo que los niños del lugar llamaban la Casa Encantada, una vivienda en ruinas con un patio cubierto que estaba situado al otro lado de la calle del cementerio. Las adolescentes pensaron que estaba abandonada y estaban, lamentablemente, bastante equivocadas. No era la primera vez que Allen Davis, un recluso de 41 años que vivía en la casa con su anciana madre, había sido molestado por huéspedes no deseados. Ya había frustrado un par de robos en 2006. Tenía un rifle como protección, y cuando escuchó a las chicas afuera, decidió disparar algunas balas de advertencia, como había hecho otras veces. Pero esta vez, una bala acabó en la cabeza de Rachel, Varecinski, de 17 años. Milagrosamente, sobrevivió, y el consiguiente caso dividió a la comunidad. Algunas personas creían que Davis probablemente tenía algún tipo de enfermedad mental, pero aún así tenía derecho a proteger su propiedad. En 2009, la madre de Davis murió en aquella casa mientras su hijo estaba en prisión cumpliendo una sentencia de 19 años. En 2013, la familia de Varecinski dijo que la joven estaba al 90% recuperada de sus heridas. Ese mismo año, la casa encantada fue comprada en una subasta por unos nuevos propietarios que estaban decididos a renovar completamente el lugar. Una búsqueda en Google Art prueba que hicieron un trabajo increíble, aunque no han podido hacer nada para ocultar esas vistas al cementerio.